Voy a aconsejarte otro lugar donde buscar empleo en la ciudad de Málaga. En este caso hay que entrar a el navegador web que suelas utilizar. En este caso yo uso Google Chrome, pero puedes tener otros instalados en el ordenador. Lo abro y aquí en la parte de arriba de la barra de direcciones voy a escribir Málagaempleo.com. Ahí lo tenemos y entro en este primer resultado. Málaga Empleo es la agencia de colocación del Ayuntamiento de Málaga, es decir, que es un organismo público del Ayuntamiento de Málaga eh, donde las empresas llevan sus ofertas de empleo, sus búsquedas de personal y también la gente que quiere trabajar se da de alta e intenta acceder a esas ofertas de empleo. No es una aplicación estamos entrando a través del navegador web por lo tanto esto es una página web también podríamos entrar a través del ordenador y desde el ordenador es mucho más cómodo pero como hay gente que no tiene ordenador en casa bueno pues con el móvil nos podemos ir apañando eso sí pues tiene sus incomodidades por ejemplo se ve todo pues muy pequeñito y esto pues cómodo la verdad que no que no es ¿Qué podemos hacer en este caso bueno pues yo os recomiendo a ver si no rompo nada aquí que pongáis así el teléfono móvil a ver, que quede bien rectito aquí en cámara perfecto y al ponerlo en horizontal pues eh, vamos a verlo de una manera un poquito más, más grande uh, en la página de eh, malampleo.com vemos que eh, aparece en primer lugar aquí las ofertas de empleo que están eh, publicadas para verlas todas le damos a más ofertas y las veríamos eh, eh, todas oferta de empleo, veo aquí de repartidor los fines de semana voy a entrar y aquí veo la descripción del puesto de trabajo estoy leyendo que es una persona la que están buscando en esta, en esta empresa y eh, el horario que se tendría que es lo que se ofrece, qué es lo que hace falta en este caso carnet A1 o carnet B que es el de los turismos los requisitos y lo que se eh, ofrece. Vale, pues si me interesase apuntarme, podría inscribirme, uh, pero, ah, mira, es, aparece aquí. Introduzca su DNI y clave y busque la oferta para inscribirnos. Si antes nos hubiéramos logueado, que es una palabra inglesa que significa, si antes hubiéramos metido nuestro usuario y contraseña en esta página web, pues aquí nos aparecería el botón de apuntarnos en la oferta. Como no lo hemos hecho, pues no podemos apuntarnos en la oferta. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues hay que meter el usuario y la contraseña aquí en Soy Demandante y vamos a hacerlo así un poquito más grande para, hacerlo, para hacer zoom. Es arrastrar separando o alejando los dedos y así hacemos zoom. Vale. Nuestro DNI o NIE y la clave. Anda. ¿Y si no te has dado de alta? Bueno, si no te has dado de alta, según nuestra experiencia, eh, es posible que sí esté dado de alta y no lo sepas. ¿Eh? Porque en muchas ocasiones pues, la ayuda que nos hacen las asociaciones eh, es que eh, nos dan de alta, porque es uno de los sitios clásicos donde buscar empleo, pero después uno o una no se acuerda de que le han dado de alta ahí. ¿vale? Bueno, pues en ese caso, ¿qué es lo primero que haría yo? Si no sé si estoy dado de alta o no. Antes de empezar el proceso de alta por completo, yo le daría a olvidó su clave. Rellenaría el DNI y la fecha de nacimiento. Ojo, día día, mes, mes, año, año, año, año. Es decir, si nací el 1 de enero del año 83, pues tengo que poner 0,1 aquí, ¿vale? Y en fecha de nacimiento tengo que poner 01 barrita, la barrita del 7, no guión, barrita 01 barrita 1983. Si yo pongo 1 barra 183, no va a servir. Me va a decir el sistema que hay un error, ¿Vale? No hacer caso de este tipo de recomendaciones hace que la gente se pille unos cabreos y unas frustraciones tremendas. Y por eso hacemos este, este, este video tutorial, entre otras cosas. Para que eh, podamos eh, evitar estas frustraciones. El mayor consejo que os podemos dar desde Onda Color a la hora de rellenar los formularios, de hacer trámites, de darnos de alta en una aplicación de empleo o cualquier cosa que estemos haciendo es, primero, tranquilidad. Tranquilidad. Segundo, lee, lee lo que te dice, lee lo que te dice arriba, entiéndelo, tómate tu tiempo para entenderlo. Si aparece un error, no es que se haya, por lo general, vaya, 95% de las ocasiones, no es que se haya estropeado ni el móvil ni la página web, el error es tuyo, hay algo que tú no estás haciendo mal que seguramente eh, podría estar las cosas diseñadas y explicadas mejor. Seguramente sí, para que la gente, eh, para que no nos estemos tropezando eh, tantas veces. Pero lo fundamental es, primero, tranquilidad. Segundo, lee. Lee que te están pidiendo el DNI. DNI y NIF, en este caso es lo mismo y la fecha de nacimiento, y aquí te dice que si eres demandante metes tu NIF y tu fecha de nacimiento, te van a enviar un mail para modificar la contraseña al correo electrónico que hayas registrado en el perfil. Si metemos el DNI y metemos nuestra contraseña, eh, y metemos perdón, eh, la fecha de nacimiento, le damos a aceptar y nos va a salir un mensaje, pues ese mensaje hay que leerlo. Eh, y nos, ¿A qué correo electrónico nos lo enviará? Pues al correo electrónico que tuviéramos dado de alta en el sistema de, eh, de la agencia de colocación. Puede ser a lo mejor un correo electrónico antiguo, que no sea el que más miramos, o puede ser el que eh, veamos habitualmente, eso ya habría que investigarlo. Bueno, una vez tengamos el acceso eh, recuperado, que también nos pueden decir, ojo, el DNI y la fecha de nacimiento no coinciden con ninguna persona dada de alta en el sistema en ese caso lo que tendremos que hacer es irnos aquí arriba a la página y le damos a date de alta date de alta como demandante o como empresa pues evidentemente en nuestro caso como demandante de empleo Bien, y vamos a ir rellenando leyendo y con tranquilidad todos los campos, como veis el diseño es la verdad que mejorable pero hay una columna de datos personales, la de la izquierda y otra con formación oficial, conocimiento, una especie de formulario de, de, del, del currículum, ¿Sí? tranquilamente nuestro nombre, nuestro nombre lo escribimos con la primera en mayúscula. Alejandro, en mi caso. Ala. ¿Primer apellido? Pues escribimos el primer apellido. ¿No dice primer y segundo apellido? ¿Dice primer apellido? Pues ya está, ponemos ahí el primer apellido. Mira, segundo apellido lo dice aquí abajo. Pues aquí ponemos el segundo apellido. ¿El correo electrónico? Pues ponemos nuestro correo electrónico. Recuerda que en el correo electrónico siempre tiene que haber una arroba, arroba gmail.com o arroba lo que sea. En los correos electrónicos nunca debe haber espacios ni, ni tildes, ni acentos, eh, ni eh, cosas así raras, ¿vale? Eh, puede haber muchos caracteres, pero no espacios ni acentos. Y siempre va a acabar en arroba. Una palabra punto tres letras o dos letras esa es la extensión del servidor de correo electrónico el teléfono pues ponemos nuestro teléfono aquí esto está pensado para poner un teléfono fijo el móvil pues ponemos nuestro móvil anda y si no tengo eh, y si no tengo el teléfono fijo qué hago no pasa nada lo dejas en blanco en principio solo y esto pasa en todos los formularios solo las casillas que están marcadas con un asterisco, son las de obligado cumplimiento, las de en las que tiene que eh, rellenar de manera obligatoria. Bien. Seguimos bajando, lugar de residencia. Pues aquí rellenamos según corresponde. Código postal, fecha de nacimiento, el estado civil, el género, la discapacidad. Si tenemos discapacidad, lo marcamos. Si no tenemos una discapacidad, la marcamos. Que tenemos una discapacidad pero no se nos ha reconocido el grado de la discapacidad por un tribunal médico. No marcamos. Porque al marcar, aquí tenemos que rellenar el grado de discapacidad que se nos ha reconocido. Un 33%, un 25%, lo que sea. Marca si eres estudiante, si eres desempleado. Vale. Tu DNI o NIE, en, eh, tu número de identificación fiscal. En algunos casos con los NIEs es necesario marcar la opción es pasaporte, no tiene mucho sentido, pero es así. Y cuando metamos el NIE o el DNI no vamos a meter ni barra ni espacio entre los números y la letra, lo vamos a poner todo junto. Aquí metemos una clave, ¿qué clave ponemos? Pues la clave que tú quieras, la clave que tú quieras. Eh, esto tendrá unos requisitos de seguridad, es posible que si no los cumplimos, por ejemplo, eh, siempre se recomienda que en la clave haya una letra mayúscula y haya una letra minúscula y haya un número y haya uh, un carácter raro, como la almohadilla o la arroba o un guión. Eh, eso es como lo básico de, de, la, de las claves y las claves pueden ser más cortas o más largas en unos casos, en unas aplicaciones o en unas páginas web nos va a pedir que tengan como mínimo seis caracteres, en otros como mínimo ocho, eso depende mucho y lo que vamos a hacer es poner una, una clave que pensamos que nos va a servir y cuando le demos a aceptar pues nos va a decir el sistema si la clave que escribimos es correcta o no. Hay que escribir dos veces la clave, ¿por qué? porque hay gente que escribe la clave de una manera y después la escribe aquí abajo de otra, es una manera de asegurarnos de que eh, nos vamos a acordar de nuestra clave. Consejo que os damos desde Onda Color: apuntar la clave en una libretita o en algún lado. ¿Mm? Eh, al mismo tiempo que estáis haciendo este procedimiento de rellenar todo esto pongo pues una libretita al lado y apuntas la clave. Y la apuntas exactamente respetando las mayúsculas y las minúsculas que pones. Esta parte de aquí me opongo a que se consulten mis datos en otras administraciones públicas no la marcamos no, no, no, nunca porque si la marcas y la tentación es vemos una casillita, pum, marcarla si la marcas lo que va a pasar es que eh, no te vas a poder eh, apuntar a las ofertas de empleo ¿vale? y creo que estamos haciendo todo esto porque si hay una oferta de empleo que te interesa te vas a querer apuntar, así que nunca marques esta casilla, si sí tienes que marcar esta otra, he leído y acepto las condiciones y el tratamiento de datos personales y le damos a guardar. Después de darle a guardar, es posible que nos salga un mensaje diciendo ha sido se ha escrito correctamente o ha habido este error o este campo está mal rellenado. Bueno, pues leemos con atención en qué consiste el mensaje que, no, que nos sale e intentamos corregirlo. Después de eso, nos va a pedir el sistema que eh, vayamos a nuestro correo electrónico, el correo electrónico que hemos escrito aquí, ¿dónde estaba? este correo electrónico de aquí, el que hemos escrito aquí en este campo, consultemos nuestro correo electrónico para confirmar nuestra inscripción, nos va a aparecer un enlace en el correo electrónico, entonces entramos, buscamos el mensaje que nos va a aparecer y pulsamos en ese enlace y seguimos las instrucciones. La confirmación suele ser un procedimiento muy sencillo. Para poder ver de forma completa eh, malagempleo.com, lo que he hecho es meter mi usuario y contraseña, y, tras hacerlo veo que en la esquina superior izquierda aparece bienvenido alejandro Vale. le doy a mi perfil y entonces veis que está rellenado pues todos mis datos personales aquí en la columna de la izquierda y también los datos de la columna de la derecha los de formación a ver si se entiende esto esta parte de formación oficial aquí todo esto aparece en blanco pero justo debajo hay una serie de texto escrito eso significa que esta parte de aquí es la que yo he grabado anteriormente si tú aquí no tienes nada significa que antes vas a tener que rellenar cuál es tu formación aquí metemos tu formación la oficial por ejemplo si tienes la secundaria pues ahí lo pones si tienes la primaria pues ahí se trataría de darle a desplegar aquí y marcar el caso que corresponde según nuestra eh, situación ya sabéis que tener la secundaria es una cosa fundamental no solo para que no te timen por ahí en muchos ámbitos de la vida no sólo para eso sino también claro para poder encontrar un trabajo que esté pues mejor pagado que un puesto de trabajo que, que es para gente que no tiene la, la secundaria y además teniendo la secundaria vamos a poder acceder a una mayor cantidad de puestos de trabajo y también a formaciones que nos abran las puertas de diferentes empleos. Tener la secundaria es básico. Bueno, no doy más la, la, la tabarra con eso. Uh, aquí veis en mi caso, yo soy periodista, vale, que me he equivocado y no es esa la formación que, que quería meter. Pues le doy aquí a la papelera me dice, oye, ¿vas a borrar el documento seleccionado? Yo no lo voy a borrar, le voy a cancelar y así lo mantengo. Seguimos para abajo. Conocimiento informático, pues marca o desmarca según, eh, según sea tu, tu caso. La formación complementaria que, que tengamos, pues pulsamos ahí y vamos escribiendo cuál es la formación. Yo os aconsejo siempre que eh, pongáis el título de la formación cuántas horas ha sido esa formación y uh, eh, qué academia o quién ha impartido esa formación. Este apartado podemos hacerlo de manera muy eh, esquemática. ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo así, guioncito, eh, eh, formador de formadores. Entre paréntesis, uh, 500 horas y coma, INFE, Instituto Municipal de Formación y Empleo. Y después otra cosa aquí. y así según corresponda a nuestro caso. Y le doy a guardar. ¿Desea guardar los datos? a Aceptar. Y aquí ya tenemos, ¿veis? Me aparece los datos que he guardado, que he grabado. Sigo bajando y actualizo todas las cosas. Por ejemplo, eh, eh, yo tengo aquí una serie de idiomas que controlo. Bueno, pues... Le doy a seleccionar idioma y vamos a suponer que yo soy búlgaro. No es el caso, pero es un ejemplo. Nivel. Uf, en búlgaro soy un hacha. Alto. Hala, guardar y aceptar. Pues ahora me parecen todos los idiomas que sé y el búlgaro, que tengo un nivel alto. Que no, que, era, que me he equivocado. Pues la papelera, pulso, que lo va a borrar, ¿eh? Que sí, que sí. Y ya está. Aquí. Ya no aparece el búlgaro. Experiencia laboral. Bueno, pues esto es importante. Aquí hay que ir metiendo la experiencia laboral puesto de trabajo a puesto de trabajo. Seleccionamos la actividad. Pues la actividad que se corresponde con el puesto de trabajo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, hay gente que eh, tiene eh, como experiencia laboral limpieza, limpiadora. Pues eso está en oficios profesionales. Y después en subactividad tenemos que buscar, abajo, abajo, abajo, limpiadores, limpiadoras. Duración, pues depende de la duración de, que hayamos tenido en ese puesto de trabajo. Si es menos de un año, si son tres meses, pues menos de un año. Que hemos estado un año y medio, pues de uno a dos años y así según corresponda. Empresa, el nombre de la empresa. Puesto de trabajo, pues aquí el nombre del puesto de, de trabajo. En este caso, mmm, como limpiador o como limpiadora, no hay duda. Pero puede haber puestos de trabajo eh, que con lo que hemos elegido en la eh, subactividad no esté suficientemente explicado de qué va ese puesto de trabajo. Bueno, pues aquí podemos poner algún detalle más. Y después de, de rellenar todo esto, yo voy a poner aquí la empresa x x x x x. Estoy haciendo una prueba y el puesto de trabajo eh, limpiador. Lo vuelvo a poner. Lo tengo todo rellenado, le doy a guardar y aceptar. Y ya tengo ahí, pues, la... Aquí están mis diferentes experiencias eh, profesionales y aquí vemos que aparece la última que he añadido. Pues así hay que hacerlo con todo. Una vez estoy dado de alta eh, y me aparece mi nombre en la esquina superior derecha, le voy a dar a Agencia Municipal de Colocación. Ya he actualizado mi currículum y ahora sí me voy a, a las ofertas y me voy a la que a mí me interesa. Por ejemplo, esta de camarero de, de piso. Siempre que mi perfil profesional y mis requisitos eh, coincidan, siempre que cumpla yo los requisitos de la oferta de trabajo. Le doy a ver detalles y me aparece aquí... A la derecha la opción de inscribirme. Ojo, claro, me dice aquí no puede inscribirse porque la actividad y su actividad o duración no coincide con la solicitud en la oferta, claro, porque yo no tengo la experiencia ni la formación que se necesita para ser camarero de piso. De manera que el sistema me dice que no te cueles, que no tienes la formación y no te dejo ni inscribirte. Por eso es importante que tengamos nuestro currículum actualizado y evidentemente es importante que tengamos, nuestra, eh, que tengamos la formación que se necesita para cada puesto de trabajo. Una de las maneras de intentar reducir la frustración que muchas veces nos llevamos en la búsqueda de empleo eh, es que incluso las ofertas de empleo a las que no podemos apuntarnos nos sirven. Porque si nosotros vamos viendo, si yo quiero trabajar de, de reponedor eh, y veo que en las ofertas de trabajo eh, se repite constantemente un determinado requisito. Tener el carnet de carretillero uh, Y no tengo el carnet de carretillero Y me doy cuenta de que en casi todas las ofertas de reponedor aparece ese requisito. Pues mira, chicos, más claro agua, ¿no? Dos más dos son cuatro. Si yo quiero trabajar de reponedor, en todos los puestos de trabajo se pide... Eh, la, el carnet de carretillero y no tengo el carnet de carretillero ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme la habichuela para tener el carnet de carretillero y ahí podremos encontrar formaciones de pago, formaciones gratuitas formaciones más baratas, formaciones más caras y podremos acudir a las asociaciones que nos ayudan en la orientación laboral para que nos ayuden a encontrar eso que necesitamos pero ya tenemos un tramo del camino hecho y es que gracias a nuestra búsqueda de empleo incluso, insisto, las ofertas de empleo en las que no podemos inscribirnos nos sirven para saber qué pasos tenemos que dar para mejorar nuestra empleabilidad también podemos añadir nuestro currículum vitae en pdf pero no sirve de nada añadir aquí el pdf si no hemos rellenado los campos anteriores los formularios anteriores eso es muy importante que lo tengamos claro en la búsqueda de empleo eh, muchas veces decimos que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y es que hay algunas cosas que son es verdad son latosas son repetitivas hay que meter los datos 50.000 veces bueno es el mundo que, que tenemos así que tenemos la opción de cabrearnos y no conseguir ningún trabajo o de cabrearnos pero también esforzarnos para eh, bueno que nuestro currículum esté lo más completo posible en los sitios donde tiene que estar completo que es básico básico básico básico básico